Que están activos. Hoy les traigo, ¿Qué no traigo las cosas que le pasan a un pobre. Solamente le El me riendo. Flaco, me estoy agarrando. <risa> cosas que jamás le pasan a un pobre. ¿Y por qué el flaco se ríe? ¿Y el flaco el flaco se... De... David, Neto no ha empezado y el flaco está riendo. Yo sin el flaco no soy nadie aquí. <risa> cosas que le pasan a un pobre. <risa> Número uno. Número uno, llegan esos tenis blancos. ¿Te lo mandaron los tenis? Sí. Uno tenis, ya tú sabes. Hay uno, más unos guarachos. ¿Cómo es ¿Eh? Yo nunca me lo he puesto. Digo, guarachos, <risa> buenísimo, <risa> Qué sé yo qué. Y viene ese nublado. Que ni cuando muchachito muchachitos los alabas tú los nublados tan grandes. arranca a llover. Ya no te puedes poner la ropa blanca. Ustedes atrás. Solamente el pobre le pasa eso. Ya, o, o si no, como yo, que yo no le paro a eso y arranco y ando buscando un limpia bota donde quiera, como está lloviendo. Otra cosa también. Otra cosa, Néstor. ¿Qué le pasa al pobre? Oye, solamente le pasa al pobre. Luego que estás emocionado en ese trabajo, estás trabajando bien, solicitaste un prestamito. Te prometo aprobado. Aprobado. Son tres días laborables y te llaman al otro día pues la mañana temprano. Hola, señor Ernesto. ¿Cómo está? Le llamamos de, de fulano de tal que su préstamo fue aprobado, que tú no dejas ni que termine, tú arrancas para allá. Y a los tres días te cancelan. <risa> Ahí te llegó. Tranquilito. No, pero ese a pesar de por es un salado. ¿Cómo? No, tranquilito no. porque le ha pasado a mucha gente. <risa> tres <risa> días con ese préstamo de 50 mil pesos. <risa> Ay, Michelle. O como bien. a un 27 que te lo prestan. Y viene tú y te cancela que tú no haya que hacer. Que todavía te quedan cuatro Y la pena te están matando por gastarlo. Que con lo mismo que te prestaron, vas tú a pagar el primero. Imagínate. Con ese préstamo, señores. Eso solo le pasa. A Número dos, Neto. Tu primo te manda el iPhone 7 Plus. Muy bien. Tú, tú emocionado en ¿eh? Emocionado, emocionado. Te lo mandan de Estados Unidos, de United States. Claro. Porque el 8 está muy caro todavía. No voy <risa> <Bueno, risa> primo, agárrese eso porque usted sabe que está difícil la cosa. Y por fin llega el iPhone 7S Plus, una cosa. Mira, que ahí ya lo Y tengo el iPhone 7 Plus que tiene 124. Y cuando tú vas, anda el país entero para desbloquearlo. <risa> Y el desbloqueo te cuesta como siete meses de caso. <risa> 15 mil, 10 mil un desbloqueo mío. No. Eso es un daño no. que le hacen a que por le Por pieza y por pieza te lo compran a 1500, <risa> eh, que No te va a dar un, un ching más. <risa> Viene otra que eso, eso fue fam famoso para el flaco, fue que me dio eso. Sí, el flaco. Sí. Viene Gonzalo. <risa> con esta nos, nos, nos vamos con esta nos vamos con esta nos vamos con el con esta diga esta <risa> pone el bombe de una no vamos en bombe gonzalo ayer. ayer está recargando todo el mundo recarga recarga recarga pa cuando van a recargarme <risa> se fue la luz con ti la máquina <risa> Señores, las cosas de estos flow. <risa> Flaco tenía que llamarme antes para Gonzalo. <risa>